1, 2, 1, 2, puro vato piratón Andamos bien fumigados allá por el callejón 1, 2, 1, 2, y nos fuimos a Brutón Con un toque y una chela allá por el callejón 1, 2, 1, 2, puro vato piratón Andamos bien fumigados allá por el callejón si nos fuimos a Plutón con un toque y una chela allá por el callejón. Tú ya sabes, bro, prendete un gallo. Que suene ese bajo. Salí desde abajo. El flow tumbado. El tramo tumbado. Los ojos tumbados. Sistema infectado. Así soy yo con vos. Yo sé pa dónde voy. Me la pipo como quiero. Hasta el día de hoy. La gente se espanta, tiran a la placa, si ronda la placa, yeah La gente se espanta, tiran a la placa, si ronda la placa, yeah La verdad sale muy cara, me lo dijo mi pana, no te confies de nadie Todos te disparan, todos te fallan, todos comparan, tú chingale, tú Dijo mi pana, no te confíes de nadie, todos te disparan, todos te fallan, todos comparan, tu chingale duro para volarte la barda. Uno dos, uno dos, puro bato, piratón, andamos bien fumigados allá por el callejón. Uno dos, uno dos, y nos fuimos a Plutón con un toque y una chela allá por el callejón. Uno dos, uno dos, puro bato, piratón. Andamos bien fumigados allá por el. callejón nos fuimos a Plutón, con un toque y una chela ya por el callejón Con un toque y una chela te cantó en la capela. Sabes muy bien que la rueda sigue girando de nuevo Sigo en el juego, no somos nuevos, baja tu eco, Aquí le damos fuego, seguimos en el refuego Nos vemos luego, sigo en el pueblo, Te soy sincero, hasta cuando miento Te soy sincero, hasta cuando miento yo. Wow. Ya sabes bro, frente de un gallo Fuentes abajo, salí desde abajo Otro tumbado, tramo tumbado Tumbados, sistema infectado